Mentimos, y ya no sé qué nos pasó. El vaso se derramó, la vela ya se apagó. Quisimos curarnos nuestro dolor, creyendo que en el amor siempre se gana y nos perdimos. perdimos. Aunque me digas que no, te juro que me dolió, pero ya se terminó. Y si seguimos. Todo se pondrá peor, mejor decirnos adiós, te deseo lo mejor. Fueron las cosas que dijiste por última vez Pero tus ojos me gritaban, solo quédate Con cada paso que tú dabas perdí a la fe Pero volteaste entre llanto y entendí que No querías que me fuera Así que te fuiste, esperando que cambiara Y antes de irte, querías que te siguiera pero no lo hice, por temor a que sufriera Hace lo que ya sufrís Pídeme lo que tú quieras, que yo, yo lo haré Bésame Nuevamente Yo te llevo siempre En mi mente y en mi piel No sé qué será de mí si no te vuelvo a ver Me niego a aceptar que esta vez sí te perderé Yo no te quiero perder Hoy entendí que Solo querías tiempo y ahora ya lo sé, perdí tantos momentos, sé bien que te fallé y no sabes cómo me arrepiento. Juro que cambiaré y no basta con decir lo siento. Te necesito, siempre ha sido mi motivación, siempre has vivido en mi mente y en mi corazón. Te juro que me cuesta, pero quiero pedirte perdón por todos mis errores, porfa cambia de opinión. No, sí, amor. Perdonar de corazón, porque esto no se acabó. Por favor, dime que no. Quisimos. Curemos este dolor creyendo en nuestro amor. Ambos sabemos que no. Perdimos. Aunque me dijiste adiós, hoy lo haremos mejor. Hazlo por la relación que tuvimos. Comencemos con amor, esto no se terminó. Regresa ya, por favor. Pídeme lo que tú quieras. Que yo lo haré. Bésame